En esta ocasión vamos a explicar cómo abrir un proyecto en Eclipse. Lo primero que debemos de hacer es irnos al administrador de archivos y crear una carpeta con cualquier nombre, en el caso personal he creado una carpeta con el nombre Humberto Amaya. Si estamos en la sala de sistemas de nuestra universidad es necesario que esa carpeta la creemos en el Drive D, como en este caso lo estoy haciendo aquí. Verifiquemos, ya me estoy parando ahí, ustedes pueden observar que está completamente en blanco. Eso que nos va a permitir poder garantizar que en esta carpeta vamos a, a depositar el proyecto que bajemos de la plataforma virtual. Por lo tanto, vamos a la plataforma virtual para bajar el proyecto estando en la plataforma virtual como ustedes pueden observar yo voy a ingresar a grupos doy clic aquí en grupos este me lleva a la lista de grupos que en este momento tengo vamos a escoger el primero para poder bajar un proyecto del grupo del lunes en la noche voy al icono de la carpeta donde se encuentran los documentos y selecciono el proyecto del nivel 1, en este caso simulador bancario. Doy clic en el nombre de la carpeta y normalmente todos los proyectos siempre va a aparecer el enunciado del problema, va a aparecer el demo, es un archivo ejecutable, va a aparecer el laboratorio que cada, que cada grupo de estudiantes debe trabajar y el proyecto en sí. Este es el proyecto que yo voy a bajar, doy clic aquí en el, en el icono del disque o en el nombre del proyecto, cualquiera de los dos, vamos a dar nombre en el nombre del, del proyecto y le digo guardar el archivo en donde, entonces le digo aceptar y él inmediatamente me dice que en donde lo deseo guardar yo previamente, ya ustedes han visto que he creado una carpeta con el nombre personal, aquí doy clic y sencillamente le digo salvar e inmediatamente se baja el proyecto verifiquemos que este realmente se ha bajado, aquí lo pueden observar ¿sí? ya he bajado el proyecto ahora, qué debo hacer a partir de ese momento doy clic derecho, si tenemos instalado previamente eh, el aplicativo .si o .rar inmediatamente eh, se despliega las opciones es importante decirle que vamos a descomponer a extraer el proyecto aquí, no en esta parte cuando decimos que se cree una carpeta para, generar el, para guardar el proyecto, él automáticamente guarda el proyecto en la carpeta del mismo proyecto. O sea que se están generando dos, dos carpetas con el mismo nombre. Y esa situación va a, te, va a generar una complicación cuando vayamos a importar el proyecto en Eclipse. Por lo tanto, vamos a, dejarle, vamos a decirle extraer aquí. Observen ustedes que automáticamente se crea el proyecto. Se descompone el proyecto, perdón. Aquí lo tenemos. Lo abrimos. Y esta es la estructura del proyecto que en otro video más adelante lo vamos a explicar. Ya conociendo que hemos descompuesto el proyecto, ahora si vamos a Eclipse. Cuando abrimos Eclipse lo primero que me pide Eclipse es dónde voy a trabajar el proyecto. Porque en ese proyecto él necesita crear un espacio de trabajo para enlazar, para hilar todas las todas las librerías que se generan de Java, enlazarlas en ese espacio de trabajo. En otras palabras, los famosos metadatos. Entonces, por lo tanto, en este caso le voy a decir que mi proyecto está ubicado en la carpeta llamada Humberto Amaya. Aquí la tenemos. Observen aquí. ¿sí? Este es el proyecto. Este es el proyecto y yo me voy a parar aquí. Una carpeta antes de donde está ubicado el proyecto. Es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Para no generar complicaciones cuando vayamos a importar el proyecto en Eclipse. Entonces Humberto Amaya, dentro de esta carpeta ahora se va a generar los metadatos. Observen ustedes cuando yo le digo OK. Inmediatamente se generan los metadatos como pueden observar ustedes aquí. Y Eclipse empieza a generar todos los elementos necesarios para poder trabajar el proyecto. Se abre Eclipse. Borro la pestaña inicialmente de bienvenida y este es el ambiente de desarrollo que nos presenta Eclipse. En la parte izquierda me, me presenta el árbol explorador de los proyectos. En la parte central es donde voy a desarrollar todo el código fuente. En la parte derecha me aparece todo el árbol de la estructura de cada clase que yo esté trabajando en ese momento y en la parte inferior en un algún momento que tenga problemas de escritura que tenga problemas de sintaxis ¿sí? puedo observar qué tipo de problemas tengo ahí entonces en ese momento vamos a importar el proyecto le digo file import no se puede abrir no, no debemos de abrir el proyecto porque lo primero que debemos de hacer es importarlo Traerlo completamente para poderlo trabajar en todo el ambiente de trabajo que inicialmente se, se creó. Entonces le digo Import. Él me dice que seleccione el origen donde está el proyecto. Yo le digo que en la carpeta General existe un proyecto definido con un espacio de trabajo. Aquí selecciono y le digo Next. Posteriormente me dice que seleccione la ruta del directorio donde está ubicado el proyecto. Entonces lo busco. En este caso, miren, observen aquí, está aquí en, este, en esta carpeta Humberto Amaya, está la carpeta de los metadatos que inicialmente creó y aquí está el proyecto. Entonces, me paro en el nombre del proyecto, le digo OK, e inmediatamente él me trae todo el proyecto que está direccionado en esa ruta. Y le digo Finish, y observen ustedes que al lado izquierdo del explorador, del, del explorador de, los, de los proyectos me aparece el nombre del proyecto. Ahora sí, tranquilamente yo lo puedo desplegar. Estas son las diferentes carpetas del proyecto. Nosotros estaremos trabajando completamente donde dice Source, donde están todos los archivos fuentes del proyecto. Estos son los paquetes, el paquete que maneja todas las clases de la interfaz. Este es el paquete del mundo problemático, que es el que nosotros vamos a trabajar. Y este es el paquete de las, de las utilerías que normalmente a veces se trabajan en algunos proyectos. Entonces inicialmente nosotros estaríamos trabajando este, vamos a abrir este paquete y aparecen las cuatro, las cuatro clases conjuntamente con la clase de la librería útil que es lo que realmente nos aparece en el, en el diagrama conceptual de clases que es lo primero que inicialmente nosotros debemos de mirar para reconocer el, el, el contexto problemático o reconocer el postulado problemático. Hasta aquí hemos cumplido con el objetivo del video, explicar de qué manera podemos importar o abrir el proyecto una vez que lo bajemos de la plataforma virtual. Espero que este video haya sido de su comprensión.